Bienvenidos a la asignatura Comunicación en Español Preuniversitario. La asignatura pertenece al área de Comunicación y es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito fortalecer la competencia escrita y oral mediante la aplicación de la normativa de la lengua española, así como la redacción de estrategias discursivas como la definición, la enumeración y la generalización. Comprende las siguientes unidades temáticas, la comunicación efectiva, informe académico, estructura y esquema, redacción de estrategias discursivas y presentación oral del informe académico. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, la comunicación efectiva, informe académico, estructura y esquema, redacción de estrategias discursivas y presentación oral del informe académico.